Eh, Lourdes Sánchez y Flor de la B. Todo el fin de semana nos quemaron con. ¿Por qué no hablan de Lourdes Sánchez? ¿Por qué no hablan de Ay, Flor de sí. la B? Bla, bla, bla. Steffi, el viernes, cuando estábamos hablando de estos chats que aparecieron entre Fedeval y Flor, entre Fedeval y Lourdes, dijo: Ahora los míos no son truchos y los otros no sé, bla, bla, bla. Bueno, fui a la fuente, como hay que hacer, como hacían antes los periodistas, y le pregunté a Sofía Aldrey directamente. Le pregunté hoy a Sofía, como obviamente sigue siendo tema porque no habló, si quería hablar de Fede, contestarle a alguien, bla, bla, bla, me dijo que no, ella que se va a mantener eh, en esta posición, sabe de la querella eh, de Steffi también, sabe lo que dicen todos, porque obviamente le llueven eh, los mensajes por WhatsApp todo el día porque el mundo está conmocionado por esta pavada. Eh, y Sofía me dice, no quiero hablar más. De este tema, por ahora no voy a hacer ningún tipo de comentario y lo otro que le pregunto es, uh. lo otro que te quería consultar, vos a Sofía vos Sofía, viste chats con Flor de la B o Lourdes Sánchez y me dice ella, literal, esos chats de ellas que publicaron, yo no los vi no sé si son falsos o no pero yo no los vi o sea, en la computadora que compartían en, en la casa, no estaban, esos, no estaban ni los chats está, Flor de la vez, esos, esos, esos chats, chats chat. que eso. todo el mundo publicó, dio sí. por claro, cierto, o ya dudó, son bruchos, no esos, eso esos que no, no están. Ah, o sea, puede haber no. otros. Puede haber otros. Bueno, eh, Flor es amiga de Fede, no hay ninguna novedad, y Lourdes también puede tener chats. Pero estos es sexuales, del de, olor masturbación... No y sé a mí qué. ella a mí no fue, a mí fue la, la que de me mandó ninguno con ellas porque no había nada jugoso. Si no, además si esos chats estuvieran en esa catarata que te mandó, el tema hubiese empezado por ahí. Porque claro. son mega famosas, como Obvio. si hubiera habido de Cami Holmes. Exacto. O que era lo tema. que desmentí porque era verdad. Él le habló y no le contestó. Esto lo aclaro para la gente que desconfía todavía... Si sí, estamos protegiendo a Flor... ¿De qué la vamos a proteger a Flor no, de la B? No... O a Lourdes ¿A ¿A Sánchez, que ¿A están a más quién? sucias las dos. Creo, vamos a... <risa> la, la fuimos a buscar, a las dos que son amigas, fuimos a buscar a Lourdes y a Flor de la B. Vamos a ver lo que dicen las protagonistas de este tipo. Me tengo que ir al 2019. 2019. diecinueve. Bueno, 2019, 2019 con Fede, con Fede sí. ¿Quién? Que te trae disgusto nomás, me siento No, me trae, me trae disgusto nomás. No gané el bailando con Fede y ahora me trae un disgusto. Sí, habló Flor de la B. Eh, bueno, obviamente están saliendo a la luz un montón de chats. Uh -huh. Aparecen unos chats con vos, sí. eh, o tu foto ahí, de en Instagram, sí. una conversación sí. como la... Como... Sucia, <risa> muy sucia, cool. sí. Bueno, yo, te, te soy sincera, me entero el, sábado, el viernes a la noche, por, por Lam, yo ya, yo ya me estaba poniendo el tocado, ya estaba por entrar a la pista y me llega un mensaje de eh, a un rey, me dice, ¿estás bien? Yo, sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Eh, no, por los chats, ¿qué chat? No? Te juro que no entendía nada. Encima yo, donde estoy parando en Corrientes? Es a 40 minutos de la capital, no tengo cable. Bueno, me manda el chat. chat vos, sí? Y... Viste cuando decís, eh, no, bueno, pero no pueden estar subiendo esto, es, es un es un chiste, le digo eso a vos, es un chiste, porque no, nada me parecía real de lo que estaba viendo, ya o sea, es cualquier cosa, ya están haciendo un circo de, de todo esto, porque está bien que hayan chat que sean verdaderos, pero ya eh, meterse con una persona que no tengo nada que ver con Fede, más que una amistad re linda, porque bailamos en el 2019 un bailando hermoso donde nos tocaron cosas difíciles vivir lo mío de mi tema de salud que tuve ese año y él perdió a su papá ese año mientras estábamos bailando para colmo hace unas semanas justo estábamos acá también, propuesta de casamiento sale todo justo esto eso cuál? para mí molestó, para mí molestó eso porque fue una propuesta de casamiento hermosa eh, un momento re lindo que estamos con con Pablo y viste que hay veces que no te pueden ver bien, no te pueden ver feliz que bueno, caí en la volteada y yo también, o sea, metiéndome más en el tema digo, sí. Eh, y sí metieron a tantas en esta en este amorío con con Fede que era obvio que yo iba a caer yo bailé con él, en una coreografía nos lo dimos esperaba, un beso sí, señor, me acuerdo ¿no? que un poco Marcelo jugaba con, con che, que sí. lo jugaba hasta con los celos del chat que yo soy una mujer del medio mi marido también futuro marido también eh, obviamente que cuando pas hicimos esa coreo el primero que preguntamos y fue el mismo Fede, fue a, a pablo ah. sí queremos dar un beso ¿qué hizo? Sí, desconoces como que no sabía no, nada ¿no? él en ese momento sí se hizo el que no sabía pero obviamente le pedimos permisos y o qué si le no parecía jodas, claro, ¿qué y él y, mirando al show y siempre yo también mirando al show sí meterle para adelante eh, y, Creo que, que fueron a eso, a ese beso, pero la, la verdad es que no hay lo que por ahí quieren que haya. Yo estoy súper bien, estoy en otra, estamos en otra, planeando nuestro casamiento, imagínate. No la, no la conozco a Sofi. Eh, Fede, cuando nosotros bailamos, no estaba con Sophie. Con, con claro, shopping. porque ponen, no está ese por ella, supuestamente, claro, ella pone algo así. Claro, como eh, como el chat arranca como, estoy sola, sí. y ¿qué, qué, vas a, o qué le vas a decir a, a ese, ese por claro. so sí, Y aparte también en el chat, la foto que, que muestran ahí, es mi foto actual de Instagram. Ah. Yo cuando bailé con él tenía... ¿Otra ah, foto? Claro. Ah, en la misma foto, claro. Ah, que de ahora, claro. Que de ahora. La verdad es que, que pueden hacer mucho daño. Le, le, le mandó un mensaje, onda? che, qué, qué, ¿qué es esto? Y lo primero me dice, sí, eh, me dice perdón, perdón claro. por, por esto, a vos y a, y a Flor de la V, como diciendo que lo de Flor también eh, era un garrón, eh nada como diciendo bueno ya, ya va a pasar es un tema que hoy garpa el fin de semana fue cataratas de, de mensajes hacia mí hacia pablo diciéndole cosas y por eso te digo nos agarró a nosotros que sí, entendemos del medio somos personas del medio eh, y estamos ya recontra curtido con, con todos estos temas eh, y por ese lado te puedo decir que no nos afectó tanto, pero no, deja también de decir, ay, de molestar, ah, ¿por qué? ¿Por, llega, ¿por si no es así? Claro, claro. Pero pero bueno, ya, o sea, que fluya, que ya pasará y, y no, no nos va a afectar a nosotros como, como pareja, de eso seguro que no. Yo sé que, que Sofía fue muy importante en la vida de, de Fede, lo, lo veíamos todos. No no te puedo decir cómo yo reaccionaría, porque bueno, no estoy en los zapatos de, de ella y cada una reacciona como le sale, eh, como es su personalidad. Yo, por lo que me conozco, sé que yo no haría lo mismo, pero hay que ver todas las cosas que pasó, Sofía, por porque hay muchas eso. cosas que por ahí nosotros no, no sabemos no? y que ellos quizás pasaron y la pasó mal, eh, pero yo en mi caso descargaría por otro lado. Perfecto. Pero no la juzgo para nada no, en lo que está no, haciendo. No, se Ay. entiende perfecto, se entiende perfecto. Bueno, ahí está el descargo de Lourdes Sánchez. Habló extenso, relajada, horas, horas, horas, horas. Si tuvieron sexo o no, solo ellos dos lo saben. Pedeval y Lourdes Sánchez. Lourdes demiente rotundamente. Tranquilísima estaba. Ay, Tranquilísima. Habló ocho horas. Sí. Si tuvieron sexo o no, fue anterior al vínculo con Sofía. Por eso a Sofía no le debe importar. Cuando claro, estuvieron en el bailando bailaron antes no estaba Sofía no 2019 es, es más claro. me pero Sofía que... se puso novia en 2020 y ella le importa las veces que la Son, cagó en todo caso sería oh, problema es, del chato no más. de yo Sofía no varias, claro. pero yo voy a decir una cosa hubo varias personas que yo le pregunté a Sofía si habían, si habían tenido vínculo con Fede viste esos rumores que quedaron sí. Sí. y ella me cuenta que cuando ellos empiezan el vínculo que en realidad venían saliendo desde octubre noviembre desde el 2019 pará y te hago una interrupción eh, para los que todavía no entendieron Para todos los colegas, conductores y panelistas Yanina ya contó acá Que Sofía le pasó todo y, yo, le, contó yo, todo. y le pedí permiso lo para contó el viernes eso. y Sofía la autorizó O sea Sofía que es la fuente Autorizó que vos yo lo reveles Yo voy a vender una fuente primero le digo Si no yo la sigo protegiendo porque así es mi laburo Y en ese febrero, marzo Cuando creo que fue el 14 de febrero Si mal no recuerdo cuando fue. Porque todos los que hablaron hoy hablaron al pedo Porque y se perdieron este afavada. paso y este, este, esto que estamos contando, que Sofía fue la fuente de Janina y le mandó todos los videos con las capturas, es lo que origina también la demanda de Steffi. O sea, Sofía ya se hizo cargo, porque decía sí. no, Ángel va a tener que ir a declarar y darle Yo voy con, Yo voy con todo gusto a declarar por claro, Steffi, también. por Sofía, por Janina, por el que sea, porque acá hablamos con la verdad que sabemos obviamente, lo que no sabemos no lo podemos claro. eh, afirmar. Pero este capítulo que ahí debatieron tanto todos, hasta el noticiero vi este debate, Amor, ya es el viernes normal. lo habíamos contado acá. Exactamente. Que Sofía sí, en era cuánto habías hecho una amiga por eso. Al principio no, lo dijo dije, una amiga. yo dije a un, alguien del entorno porque tenés que proteger la fuente y tenés que claro. acercarlo al lugar y tenía que... Esperar. Aparte ella estaba con dos amigas toda esa noche. Pero después <risa> le pedí porque viste. Pero pará, es importante a favor de Steffi esto lo que dijo Janina. O sea, Steffi ya sabe de dónde Janina. Yo lo dije Sacó acá, la claro, información claro. y por eso Steffi la puede mandar concretamente sí, eh, y por, por eso, algo sí, En realidad dos cosas. No iba en contra de las chicas en particular, por eso mandó todas. Ella va en contra de Férico que es el que la traicionó. Después hay gente que lo toma bien y gente que lo toma mal. Está bien. que le importó tres ¿Dicho? En eso que dice Sofía, cambia la volteada. Muchas. Sí, bueno, en esa época. Que no tienen por qué. Hay que se hicieron juegos solas antes de que muestre. Que no tienen por qué caer tampoco. No, no tampoco. El tema de Federico, pero bueno, al poner todo. Y en febrero yo le pregunto sobre nombres. Y ella me dice, sí, no, el tema es que cuando Fede se entera. Que ¿Con feudal cáncer... estuvo, Fede? No. Lo <risa> sabes que no le pregunté. No, no. no, no, no, no. En un yo momento no, yo era el. Lo adoraba. Fuera de broma, porque lo conozco de muy chica. A mí no me tiró ¿verdad? los perros. No, a mí no, no. Yo lo conozco desde los 7, 8 años que venía al programa. Y hay una foto que tenemos. ¿Y a Lourdes? De un de video, ¿La adorás ¿verdad? también? No tengo ningún problema con Lourdes. Tu... Las peligros caducan, amor. Es se adicto se es se te pide, que ¿Eh? pide a hacer ¿Es eso. ¿Te gusta? Es ¿Te gusta Fedeval? No, ¿Tú estuviste con Fedeval? Nada. Ahora te nada. tengo que preguntar a todos los que pasen no, por ahí. No, si para nada, no, para nada. Quería contarte algo. Cuando Lourdes baila con él, él estaba con el episodio de la chica. Pero ustedes se odiaban en Alemania. Giovanetti. Giovanetti. Estaba en esa etapa. Se relaciona con Fedeval. Ahora que está hablando Fedeval. Hasta había cortado con Laurita. Ya no estaba con Laurita. O Esa es otra novela no bueno, recuerdo, no, por eso, Que no, está en las no, arenas no, no, Por bueno, eso te no, digo Cuando baila En febrero, Yo le pregunto a ella Y me dice Mira en febrero Cuando él se enferma de cáncer Se asustó Creyó que se le terminaba el mundo Que podía morir Que ya lo dije acá Y lo reiteró Para los que no me escucharon Y ahí le y me todo. confesó Todo lo que había hecho O sea va y le contó a, a Sofía cuernos Con mi anterior Con nombre y apellidos no, no, Y sabe las historias bien. completas Porque Eso ella, lo perdonó eso lo no, no era. Es que era no, anterior, gestión le anterior. cosas que hizo antes, antes. con no, su me equivoqué. Claro, feliz, no, nila no le contó la la los cuernos, la cuernos la de la ahora, la le contó la, los la, anteriores. Que y en claro. esos cuernos anteriores no aparecen estos nombres. No, no fue una confesión la completa. La, completa. La, le contó los anteriores. Lo anterior. fue ese día cuando esta chica se este había de Val, todo esto, había encontrado todo esto. Ahí sí me contó que en febrero, y que ella ahí creyó que sí sabía que era un chico flojo de papeles por todas las novias, que con la algo que me acordé, dos cosas, dos cosas tengo que decir. Una, entran dos perros, a uh, gran hermano, sí. antes que nos vayamos, se pues ya nos anda. habíamos olvidado el tema. Nos distrajimos con las perras de acá, no Dos perritos y se quedan que los cuiden a eh, de hogares en tránsito, así metal. que los van a cuidar a los tiene? perros. Me encanta, una, una muy buena Pero idea. Bueno. Eh, y la segunda, hoy, en el medio de todo este revóleo, están matando flor del ave por un lado y Real por el otro. Que yo soy la conductora de intruso y a vos te molesta. Y el otro, la ninguneó bastante, Jorgito. Eh, pero dijo Nazarena en un momento Que tu hija Barbie Vélez sí. Esto lo dijo, lo dijo? Eh, Jorge sí. eh, Esta tarde en su programa sí. Estaba celosa de Flor de la B Por la relación de Flor de la B Y Fedeval Para mí siempre tuvieron una relación muy rara Para mí, eso es una opinión personal Muy amigos eran, dijo Rial Es una opinión personal Y yo lo dije hace años ¿Qué es rara? Rara, rara. Una defensa Ella siempre tuvo De hecho ella siempre le, Ella dijo una frase Con el tema de la, de la violencia le creo a Fede. todas las mujeres menos a Barbie. Porf... Y yo dije, epa, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Y siempre tuvo una re... para mí, ¿eh? desde mi punto de vista, siempre fue una relación la... que yo entendía que había cama en el medio. Yo lo entendía. ¿Vos pensás era una percepción, que No, no de Barbie. No, no, vos. Si era una percepción mía, como madre, decir... Mm, ¿Y Barbie le tenía que no, pelos, si... no, o... no, no, no, pero sí si notaba, ¿Lo lo bueno, Rial. de hecho estaba en el medio. Lo dijo esa, tu novio, real. De, de los chats que ¿te, te acordás? Bien, parecido. Me gusta ese. Sí sí, sí, sí. Yo ya me amigué con él. Imagínate, somos íntimos me ahora. Son todos, locos, todos me encanta. locos. Pero bueno, es una percepción mía. La fuimos a buscar a Flor de la B para que dé eh, su versión de los hechos Perfecto. también como buscamos a Lourdes. Vamos a escuchar esta extensísima nota con Flor de la B, que tenía muchas ganas de hablar con nosotros, de darnos todos los detalles, <risa> de cerrar todo. No quedan dudas con la nota, mira. vas a <risa> hablar? No voy a bueno, cerró la puerta, Flor. Un no minuto, no, no, Flor, hablar. para hablar sobre... Flor. Justamente tu descargo. Claro, bueno, no, no. bueno, Flor se retira sin hacer ningún tipo de declaraciones. Hoy la vimos haciendo un descargo durante el aire de intrusos. Habló sobre la violencia que la, eh, la vincula y, y, y a la que se siente sometida, pero no quiso hablar. Bueno, flojita, como conductora Flor de la B, porque se está haciendo un programa de espectáculos, te van a buscar los cronistas, los tenés claro. que atender, contar lo que vos querés y... Y punto, porque todos los días haces un programa que se dedica a esto. Aparte, Ángel, ella ya no hizo, el, hizo el tema y mostró los chats. de Steffi ahora tiene que bancarla. Si le Aparte, yo falso, también ¿no? Parte tenés este, que pero es más fácil por ahí pegarme a mí que se piensan que soy la boludita. No, no, verdad, no, no no te digo. No sé por si ahí te pegó. Porque Fran no, no te, te pegó. Fuiste mostrar... tema del programa, como acá hacemos muchos. No, de pero temas, por ahí, obvio, pero se cagaban de risa. Pero de ella ahora tiene que irse de ella. Y no se ríe de los de ellos de los de Luz. Pero igual. A vos te molesta que se rieron de vos y hoy no pudieron tomar con humor. Pero la última Vamos todos los temas, no, solo el mío, pero no pasa nada porque yo no cometí ningún delito, no hice nada ilegal, no, no, hubo otras, fin. no, pero para, dejarme terminar, como no cometí ningún delito, sí, ni na... poco, es verdad, habla. no hice nada ilegal, así que en ese caso, y soy libre, no tengo que darle explicaciones a nadie, así que en ese caso no soy yo la que cometió un delito, van a caer otras personas porque ya está interviniendo un juzgado penal y otro civil, así que bueno, la justicia va a, a determinar... adelante con las querechas. Sí, sí, sí, la Son justicia... Con todas las que claro. todas. La justicia va a determinar quién tiene razón. Le hago una consulta, Steffi. ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿A vos te afectó este tema de, de los chats?